Como muchos de ustedes saben, hace una semana y media acudí a la tienda de Mario para investigar si su caso era real o era falso. Muchas personas volvieron a mirar este video y su caso, ya que no pueden entender cómo es posible que una criatura tan horrorosa pueda aparecer dentro de una tienda de piñatas. Mi viaje fue a Guadalajara y fuimos a entrevistar a Mario y a conocer su tienda. Debo de decir que hay algunos puntos importantes y es que la gente fuera de la tienda y en los alrededores comenta que efectivamente en la zona suceden fenómenos sobrenaturales. Lo que te estaba diciendo es que por aquí sí hay muchos testimonios de que en, en esta zona se, o sea, hay como, como actividad paranormal por así decirlo y yo, yo sí tengo varios testimonios que me han dicho que han vivido aquí. Ok y ahora vienes a, aquí a la piñetería, ¿querías saber sobre la historia? Sí, También. La curiosidad. La curiosidad, muy bien. Ajá. ¿Quieres mandarle un saludo a Dross? Saludos de <risa> parte del, del, de la morra chida. ¿De la morra chida? <risa> de la morra chida. Okay. ¿Qué onda Droz? Ok. De parte de Steven Uriel. ¿Qué onda? Y Perfecto. Suscaramadas. Okay. Muy nomás. bien, muy bien. Ahí está. Estamos en la piñatería de Mario. Si ustedes pudieron ver los videos anteriores, la transmisión que hice dentro de la tienda de Mario, se habrán dado cuenta que efectivamente ocurrieron hechos inexplicables o al menos extraños, se cayeron cosas y mientras la grabación que hicimos de noche, unos golpes muy fuertes de verdad que me espantaron e incluso un estornudo estando dentro de la bodega donde presuntamente se apareció esta criatura. Sé que todo alrededor del caso de Mario puede ser real en cuanto a que ocurren hechos sobrenaturales, pero este video que estamos viendo es el que no puedo aceptar. Creo que no puede ser posible que una criatura así se pueda materializar y dejarse ver ante las cámaras. Y entonces mi investigación se ha centrado precisamente en este video, en el que se volvió viral. ¿Será posible que una criatura así se haya aparecido y viva o exista dentro de la tienda de Mario? Me pareció que no. Y entonces sucedió lo siguiente. Dentro de los mensajes que recibí de la página de Facebook me encontré con este, donde alguien me hacía notar que el monstruo que aparecía en la tienda de Mario era idéntico al que aparece en este video. Es un video de TikTok en donde hablan sobre una supuesta casa paranormal. Claramente es una parodia, pero vean, pudiera ser falso o al menos el video que se volvió viral. Tenemos una línea de investigación, en este caso con mi compañero Nicolás de Acapulco, porque encontramos una máscara que podría ser muy similar, aquí estamos viendo, a la que sale de entre las piñatas, es decir que alguien pudiera ponerse esa máscara y eh, hacer el video estamos eh, checando precisamente donde podemos adquirir la máscara y Nicolás ya me acaba de, de mandar este link es eh, sobre una máscara de, de Momo precisamente para un disfraz de Halloween y vamos entonces a adquirirla la idea es poder eh, recrear ese video y determinar si efectivamente lo que fue utilizado en, en ese video de las piñatas pudo haber sido alguien disfrazado y con la máscara de Momo. Esa es la línea de investigación que tenemos hasta el momento y ya verán en qué termina todo esto. Gente, acabo de comprar la máscara de Momo, me llega el miércoles, entonces... Eh, Vamos a esperar a que llegue y vamos a tratar de recrear ese momento. Quizá efectivamente se trate pues, de un fraude. Vamos a ver qué sucede. Pudiera estar eh, en secreto para revelar cuál es la verdad del caso de la tienda de Mario. Este artículo nos va quizá a dar luz en esta investigación no se los quiero presentar ahorita, no lo he visto tampoco pero voy a planear cómo mostrárselos y de qué manera se los voy a presentar Gente, quizá les voy a eh, revelar el día de hoy cómo es que pudieron haber hecho el video de la tienda de Mario que bien pudiera ser algo no paranormal, más bien hechizo y ¿qué me pasa? oh oh oh oh bueno, al menos que quedó grabado esto bueno, pues ya empecé de sangrón ¿quién sabe qué tenga? me salió sangre, como en las películas ¿cuándo? Cuando, cuando algo malo va a suceder, le sale sangre a la nariz o algo así. Mientras yo seguía con la investigación, Mario subió un nuevo video de su cámara de seguridad. En este caso, había mandado recrear nuevamente la piñata de Moana, porque ustedes saben que aquella piñata era única y se la llevó un brujo y no la devolvió. Mario mandó a hacer otra piñata igual y esto fue lo que sucedió. Las manifestaciones nuevamente en la tienda de Mario Seguían reproduciéndose Mientras yo seguía con la investigación de la máscara Me acaba de llegar eh, la máscara Que solicitamos La máscara de Momo Voy a intentar reproducir esa escena eh, En estos días Y miren aquí ya la tenemos Ok Quizá Quizá esta máscara pueda darnos la solución a qué es lo que ocurrió en, en la tienda de Mario. ¿Creen ustedes que efectivamente haya sido una máscara la que utilizaron ahí? Lo vamos a, a tratar de reproducir con algunos videos, pero creo que esta máscara sí puede ser la utilizada en ese caso de Mario. Vamos a ver qué tal nos quedan los videos. El video que verán a continuación es una recreación que hice en mi estudio poniéndome la máscara. Esto no es una cámara de seguridad, así que no tendrá los mismos efectos, pero vamos a ver los resultados de este experimento. Este fue mi primer experimento y noté ciertos errores. Y es que podemos notar que en ese video los ojos le brillan. Y además no se nota la sonrisa que podríamos encontrar en la máscara de Momo. Pero si sí encontramos el cabello, la frente ancha, entonces decidí hacer una nueva prueba. Esta nueva prueba la hice con un teléfono celular y ahora adapté un cubrebocas a la máscara. De esta forma podemos comparar los dos rostros como vemos ya no se le nota la sonrisa y creo que efectivamente en el caso de la tienda de Mario lo que estamos viendo es que si sí pudiera ser una persona con la máscara hay muchos elementos que me indican que esto puede ser lo mismo podemos notar aquí los dos mechones de cabello bajando por eh, la frente, una frente muy ancha que da brillo en el centro, da brillo porque la máscara está completamente lisa, lo único que cambia es la boca, podemos ver que no se le ve la boca, eso fue lo más extraño y el por qué en un principio pensé que sí se parecía a la máscara de Momo, pero no era la misma, sin embargo teorizando, creo que a lo mejor Mario pudo hacer este video falso, queriendo mostrar que el fantasma que habita en su tienda salía a pesar de la pandemia. Eso es lo que yo puedo imaginar. Por lo tanto, y por ser un video entretenido o divertido, Mario le había puesto un cubrebocas. Por eso no podemos ver la sonrisa de la máscara de Momo, porque tiene un cubrebocas. Mario iba a decir que este video era falso y que era solamente una parodia, que era algo entretenido. Sin embargo, creo que se salió de control y entonces lo comenzaron a compartir de esa forma y Mario ya no pudo retractarse. Esa es mi hipótesis. Eso es lo que yo creo con respecto a este video porque, insisto, no puedo creer que este video sea real. Y si vemos la máscara que yo compré, podemos notar que es muy, muy similar. Si recuerdan, Mario nos comentó que Facebook le había borrado el primer video que subió sobre el caso. Yo le pregunté, Mario, ¿cómo inició todo esto? Y él me dijo, pasa que en una ocasión mi cámara de seguridad grabó una criatura dentro de la tienda cerca del mostrador. Ese video lo subí a Facebook, pero Facebook me lo borró. Este es un fragmento de ese video. Que pudo recuperar el Mundo de Cabeza. Aquí podemos ver sus logos. Mundo de Cabeza hace este caso. Y logra recuperar ese primer video que Mario había subido. Y tenemos aquí la captura de pantalla de cuando se grabó a esta criatura. Ahora aquí hay algo importante. Y es algo que contradice a Mario. Mario dice que puso las cámaras de seguridad después de que amanecían las piñatas tiradas. Y de que sucedían cosas paranormales en la tienda. Pero aquí me dijo que el primer caso fue que en su cámara de seguridad había salido este rostro. Así que no podemos determinar si Mario está mintiendo ahí o se confundió. Porque si este fue la primera evidencia, entonces ¿por qué tenía una cámara de seguridad dentro de su negocio? Y si hacemos un acercamiento descubrimos algo muy interesante... Tenemos los ojos brillosos como ya lo habíamos visto en el otro video y también la frente vean nuevamente la frente brillosa idéntica a la máscara que tengo de Momo y también los dos mechones dos mechones de cabello que van hacia la izquierda y hacia la derecha sin embargo y analizando mejor haciéndole un acercamiento a esta evidencia a esta captura de la primer, eh, del primer video donde apareció la criatura, encontré algo que me hizo saber que efectivamente esto puede ser falso. Vamos a hacerle un acercamiento y a descubrir qué sucedió. Y aquí está lo que les decía. Esto que vemos aquí es un pómulo. Y del pómulo, una larga línea que es la sonrisa de Momo. Para mí con esto no hay duda. Aquí como vemos en los dos videos es muy raro que solamente eh, la cabeza se asome hasta cierto punto. En el primer video notamos que hay algo que le cubre la boca, algo como un tapabocas. Y en este otro video hay algo que obstruye su rostro, algo que también le tapa la boca. ¿Por qué? los dos videos donde sale esta criatura... Sale asomándose frente a la cámara, si notamos los dos ángulos son diferentes, ¿cómo es posible que se asome exclusivamente frente a la cámara? Que no se vea que camina, que no se vea que haga otra cosa, simplemente se asoma y más extraño aún que solamente deje ver sus ojos y su grande frente, pero la boca no, la boca la oculta, eso es lo que me pareció muy extraño. Aquí tenemos la comparación que realicé con mi experimento poniéndome la máscara y con el fragmento del video de Mario. La primera es la frente brillosa. Vean cómo la poca luz que puede darle hace este efecto de brillo en la frente. Lo mismo sucede en la máscara de Momo. Es idéntica esta parte. Y si notamos también cómo baja la nariz es idéntica también a la que vemos acá, los ojos son iguales, dos eh, cuencas oscuras y en medio blanco, aquí yo le tuve que poner eh, papel, porque como no tengo una cámara de seguridad no podía hacer el mismo efecto, pero aquí lo que está brillando no es, eh, no es la bola blanca que tiene la máscara, sino son los ojos de la persona que con la cámara de seguridad le brillan, por eso se ve así, y tenemos nuevamente esto que confirma que sería la máscara de Momo, vean el pómulo que tenemos de este lado y el pómulo que tenemos de este otro lado, nuevamente vemos la línea que baja porque es la sonrisa de Momo, lo mismo vemos acá. No está exactamente en el mismo ángulo, pero creo que se entiende perfectamente. Estamos hablando de la misma máscara. Aquí notamos el cabello como baja desde la frente. El mismo efecto que pude lograr también con el cabello que tiene la máscara. Para mí no hay duda. Esto es la máscara de Momo. Teniendo ya estas evidencias y para confirmar que esto fuera una máscara, le llamé a Mario por teléfono. Escuchen. Lo que me dijo. Sí, buenos días. Buenos días. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Habla Oxlack ¿Qué onda Oxlack? cómo andas? Pues bien, mi hermano, aquí espero no te haya despertado. No, para nada ando, ya este camino a chambear. Muy bien, mi hermano, pues rápidamente entonces voy directo. Para no quitarte mucho el tiempo. ¿Has visto lo que he estado realizando con respecto al video que subiste? Me compré una máscara que es muy similar. ¿Lo viste? Ah, no, no he visto. Bueno, te platico rápidamente. Eh, ¿Ah? La gente me ha comentado que el monstruo que aparece entre las piñatas. Se parece mucho a una máscara de Momo. Compré la, ¿Ah? compré la máscara... Hice la recreación y se parece muchísimo. Eh, ¿ya, ves que, uh -huh. ya ves que fuimos a investigar, ya ves que nos permitiste entrar y hacer el recorrido. Pues las cosas que hey. suceden ahí las experimentamos nosotros ese día. Sí. De eso no hay duda. La verdad, el que yo estuviera ahí y el que estuviera en la noche haciendo esa transmisión, los ruidos que escuchamos y demás, de eso yo no tengo nada de duda. Te lo dije desde ese día. Pero con respecto al video donde sale esta criatura entre las piñatas, quería preguntarte y, y que fueras sincero si realmente sí sucedió eso en tu tienda, si eso lo captó la cámara, o si fue una máscara que utilizaste para Halloween o algo así, no si sí pasó tú, Oslac, no hombre pues está fuerte mi hermano, se parece mucho a la sí. máscara, a la máscara de Momo ¿Te parece? Sí, sí, sí, sí, sí, me imagino que, de hecho mucha gente le encontró similitud, este, deberías de venirte a quedar acá un día a en la noche. Estaría bueno, si lo, si nos dejas, pues claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues era para preguntarte esto, Mario, si, si hubiera sido una máscara, si el video hubiera sido hecho, no hay ningún problema, digo, la gente es curiosa de saber cuál es la verdad, pero si dices que realmente sucedió bueno pues no no tengo más que argumentar yo hice ahí mis mis eh, experimentos para ver si se podía ver igual sí se ve muy igual pero bueno no puedo ah, contradecir tu palabra claro este, sí bueno en este, una chancita voy a ver voy a ver tus videos para ver qué onda ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué bueno Mario ¿Todo bien? Sí. Pues te mandamos un abrazo y... Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. cuídate, Que estés bien, Mario. Saludos. Como podemos notar, Mario insiste en que su caso es real, que este video que se volvió viral fue verdadero. Yo aún sigo teniendo mis dudas, pero mientras Mario no confese que este video es falso, no podemos hacer más que solamente presentarles estas hipótesis y ustedes decidir si el caso es verdadero o es falso. Ya nos invitó, como escucharon, a pasar una noche dentro de la tienda. Creo que sería una buena oportunidad, pero yo no sé si ustedes estén de acuerdo. Así, por favor, escríbanme en los comentarios si creen que sea verdadero o falso y por el número de comentarios me voy a dar cuenta si va a valer la pena ir nuevamente a la tienda de Mario o cerramos el caso pero necesito ver todos los comentarios en este video y que lo compartan, porque yo ya no sé si va a valer la pena nuevamente ir hasta Guadalajara y quedarme en un lugar donde en realidad se ha hecho algo falso o experimentar si esto es verdadero. Por favor, ustedes decidanlo, escríbanme en los comentarios qué opinan, ¿es verdadero o es falso? ¿Voy o cerramos el caso? Este es un video de TikTok que también me mandaron en donde analizan el audio y es que muchas personas creen que en un video donde Mario se espanta al ver la criatura está editado y que el audio pertenece a un videojuego. Vamos a escuchar este TikTok. Es una buena hipótesis, sin embargo habría que estudiarla más para determinar si efectivamente el video es editado. Nadie me quiso acompañar Otra cosa que nos indicaría que el caso de Mario es falso es esta actuación de la chica que corre al sentir que algo cae para muchos ese video es falso porque la chica no tiene una reacción natural, no voltea a ver qué sucede, simplemente al caer el objeto ella corre de una forma bastante extraña. Esta piñata de Superman que comienza a rotar y de pronto hace giros muy muy extraños a una velocidad que no pudiéramos pensar que fuera natural. Sin embargo hay elementos que me pueden indicar que el video está truqueado y es que cuando vemos a la piñata empezar a moverse notamos algunos destellos pueden ser motas de polvo que salen o algunos insectos que estén dentro de la tienda pero los vemos que pasan eh, a una velocidad más lenta y cuando está la piñata girando a alta velocidad también vemos esas mismas motas de polvo o insectos pasar a una velocidad mayor eso es muy extraño y nos indicaría que el video está editado. Es decir, que le aumentaron la velocidad para que se viera de esa forma sobrenatural. Vamos a verlo. Veamos cómo esta mota de polvo o insecto baja a una velocidad muy lenta. ¿La vieron? Vamos a repetirlo. Vean cómo esa mota de polvo baja de una forma muy lenta. Y cuando la piñata gira a una velocidad... Extrema también esas motas de polvo a una velocidad extrema. Vamos a verla del lado derecho pasar. Ahí vimos cómo pasan, pasan muy rápido. Eso nos indica que el video está a cámara rápida. Le lo editaron y le pusieron más velocidad. Por eso se ve que la piñata gira a una velocidad descomunal. Ahí tenemos las evidencias. Ustedes, ¿qué opinan? ¿El caso es verdadero? ¿O es falso, la criatura que sale de entre las piñatas es un verdadero demonio o es alguien que se puso una máscara de momo? Estaré leyendo sus comentarios y definiré si ustedes aún consideran que sería pertinente ir nuevamente a la tienda de Mario y seguir investigando O si cerramos ya este caso e investigamos uno diferente, ustedes van a definir eso mi nombre es Oxlacastro y recuerden que estoy aquí para analizar todas estas evidencias paranormales que se vuelven viral en internet o resolver algunas dudas sobre situaciones o casos extraños. Seguiré investigando, seguiré yendo al lugar de los hechos. Si tienen algún caso en específico que quieran saber, escríbanme en los comentarios en Facebook, mi página de Facebook Oxlacastro o mi Instagram también Oxlac Castro. Acá abajo voy a dejar y también mi número de WhatsApp para que me escriban o por favor mándenme un audio y explíquenme si tienen algún caso extraño que quieran que investigue o si tienen más hipótesis o pruebas sobre este caso de Mario o algunos otros. Mientras tanto suscríbanse a este canal, compartan el video y nos vemos en la siguiente investigación.